de nuevo, ¿cómo estás? Veo que por fin volviste a despertar, que tal estuvo el sueño, que está duro de más, veo que no tan bien, que tienes lágrimas por derramar, adivino, amistades, sonrisas, recuerdos, que puedo decir, lo mejor nunca es eterno, las cosas cambian, nadie más que tú sabe de eso, ya que ahora nadie quiere decirte. Hablemos. Un día no hay con quien hablar, con quien convivir Tal vez era un día especial y por ello no están allí Si lo piensas bien, los demás días también fueron así Nadie está o más bien nadie quiere hablarte a ti Solo sé fuerte, que después vendrá el estrés No insistas, ya te dijeron que tienen mejores cosas que hacer Estar con el callado, que aburrido Si tú no juegas por arte de magia, el juego es divertido Aquella oscuridad volvió Tal vez nunca se fue, tal vez solo se ocultó O simplemente lo ignoré mientras vivía en una ilusión Que no quisiera, ya desperté, miro a mi alrededor, estoy solo yo Otra vez, ¿para qué hablar? Si no importa, todos otras cosas Y si no hay ello Todos desaparecerán ¿Para qué hago tanto? Si a nadie le importará Jamás podrás hacer lo que quieres Jamás estarás con los que quieres Sobre todo si ya te han olvidado Vuelve a jugar solo todo el día como hace años intenta olvidar el mal pasado vuelve a no notar que volviste a ser apartado intenta ser un alguien para quien te ha expulsado no te recuerdan te ignoran ya hasta te hacen a un lado mientras más estás más molestas por ti no están por ti se van sin ti mejor lo han pasado quería saber por qué se estaban alejando dijeron que opinan de ti y ya todo está más claro aquella oscuridad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 Porque ese cristal ya está hecho pedazos, ¿por qué lo intentas remediar si sabes bien que? Si tú no estás, todo es mejor, tú fuiste quien todo esto causó, la mala acción que dio fin por ti, por ti, por mí, nadie volvió, si lo hubieras sabido antes volvería.